Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Rosa Villarreal Amarre de amor con fotografías ¿Cómo se hace un amarre de amor con una fotografía? Un verdadero ritual de amor con fotografías Sobre esto les quiero aclarar ciertos puntos Yo les pido que me envíen una fotografía para realizar un amarre, un retorno de pareja Y posteriormente eh, su respectivo amarre Pero me envían Fotografías incompletas, eh, eh, que le falta un pedazo de la cara, que le falta un pedazo de la cabeza, fotografías que no son muy claras, fotografías bastante difusas. Esas fotografías no sirven. Yo necesito, si ustedes quieren que yo les realice un buen retorno de pareja, con resultados 100% efectivos, me tiene que proporcionar los medios mis conocimientos y mi poder espiritual no llega hasta allá como para que ustedes me envíen a mí una caricatura de la persona y yo realizarle un buen trabajo espiritual un buen amarre de amor un retorno de pareja envíenme fotografía nombre completo de la persona y yo puedo hacer que esa persona regrese obligada humillada pero no me pidan que, que haga milagros de esa manera, por favor. Me envían fotografías, lástima que por aquí no tengo eh, una de ellas, de estas, pero por si te las hacer algún ejemplo. Me envían una fotografía de la persona cuando era pequeña, cuando era niño. ¿Mm? ¿Qué es esa estupidez? Una persona de 35 años en la actualidad. Le digo, envían fotografías de su pareja y me envían fotografías de cuando la persona tenía tres meses de nacida. ¿Qué es esa estupidez? Envíeme fotografías Entre más actuales Mejor Envíeme varias Varias fotografías Y yo miro a ver Con cuál me quedo Es posible Hacer una amar de amor Es posible Hacer un retorno De pareja Con una fotografía Claro que sí En uno de mis altares Yo lo ritualizo, Le conjuro Esa fotografía Para que esa persona ¿Cuál va a ser el efecto? Esa persona Se va a sentir desesperada por usted, se va a sentir ahogada, que no puede vivir, que no puede respirar, que no tiene sosiego, si no es a su lado. Únicamente contácteme ya desde cualquier parte del mundo. Yo puedo hacer el mejor amarre de amor con resultados 100% efectivos. Únicamente contácteme. Mis resultados son 100% efectivos y se hacen realidad. Atrévete y déjate sorprender.